hola Chris Lieners, saludos cordiales eh, Os habla luis de frixline en directo como siempre frixline ya sabéis que siempre emitimos en directo en esta ocasión os eh, pues vamos a hablar eh, cómo es y cómo se consigue trabajar en un gran centro comercial en españa el vídeo anterior hablamos del trabajo en los pueblos haremos otro vídeo sobre ese tema de los pueblos que han quedado cosas pendientes pero hoy contamos con jesús hola buenas tardes estamos en madrid aquí en, en un centro comercial grande donde jesús trabaja con un centro comercial como no vamos a decir el nombre pero podría ser zara inditex el corte inglés Alcampo, campo carrefour ya sabéis pues jesús trabaja en ello y, y nos va a contar todo todo como es el día a día ¿no? buenas tardes me llamo jesús eh, llevo 30 años en una empresa grande eh, es una multinacional. Es una ¿verdad? multinacional. Eh, con ellos hacemos un buen equipo. Hay un buen equipo desde el director general del hipermercado como el simple reponedor que tenemos en el IPER. ¿Qué significa eso? Que nosotros trabajamos para una empresa y para el cliente. Para que el cliente se vaya contento y que nosotros tengamos puesto de trabajo y que tengamos lo más importante en esta vida, que es una nómina, ¿no? A último de mes. Eh, como mi equipo, el equipo que estamos trabajando nosotros somos gente buena, gente que trabajadora. Eh, la ilusión de un hipermercado hay que trabajar para qué, para satisfacer siempre al cliente y estar a disposición para ellos. Eh, cuando vosotros me comentáis, a lo mejor me queréis comentar lo que gano y tal. Bueno, sí, ahora, es, ahora vamos a ahora hacemos. lo es, que sí le quiero decir a los trilines Perdonadme que se me ha olvidado deciroslo. Los que estáis ahora en directo, poner las preguntas en el chat que ahora al final del vídeo las vamos a responder todas y los que veis luego el vídeo pues poner las preguntas en los comentarios que los seguiremos respondiendo y aquí estamos. hay un montón de dudas pendientes de vídeos anteriores pues intentaré en el próximo vídeo lo voy a dedicar a responderos todas las preguntas que, que tengo pendientes de responderos vale que las voy tomando notas de todas y las estamos estudiando eh, pero hoy vamos a centrarnos pues eso como es el trabajo en un gran centro comercial como sabéis jesús eh... hay... Eh, te quería preguntar lo primero, ¿cómo son los compañeros y los jefes en una empresa pues mira, tan grande? Aquí cuando hay mucha gente, porque somos alrededor de 800 y pico personas trabajando, cada uno tiene un puesto de trabajo que se, cuando entras ya al hipermercado te dicen, esto es un puesto que tienes que hacer tú y lo tienes que reaccionar como te diga un jefe de equipo, como tenemos nosotros, que nos explica, oye, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro y cada uno tiene una organización desde arriba hasta abajo eh, la gente que tenemos eh, los compañeros que tenemos trabajando son buenas personas son gente que saben más que tú o menos yo llevo una antigüedad muy grande con ellos eh, voy en, la gente que entra a trabajar desde el principio nos enseñamos nosotros para que sigan la cadena del hipermercado y he visto que hay muchas ofertas de trabajo y hay muchísimas ofertas que está dando ahora los hipermercados como al campo, Carrefour variado ¿Pero qué? Porque hay ilusión de trabajar. ¿Y de Jolín, yo quiero trabajar a lo mejor sábado y domingo. No, eso ya a partir de ahora hay que trabajar de lunes a domingo. Eso sí que trabajáis, de, de lunes, lunes a domingo, a domingo. No sí. Pero algún domingo descansaréis. Algunos domingos depende ya del de. ¿Pero cómo va, o nunca se descansa. Sí, no, nosotros tenemos un contrato, una. ¿Cuántas horas podéis trabajar a siete, la semana? De siete horas diario. ¿Y a la semana? A, 40? La, sema, a la semana son las 40, las recomendarias de España. Lo que ¿Y dice. entonces hay algún día que descansáis? ¿no? Hay unos días que dicen, bueno, pues tú descansas tres días para que recuperemos las horas de descanso. Ah, pero que esos tres días a lo mejor no son en el domingo. No, no, no, te puede ser un lunes, un martes, depende también del agobio o el trabajo que tengas. Oye, ¿cómo conseguiste entrar en el centro comercial para los que quieran Yo entré hacia con campaña? unas condiciones, yo trabajaba en una tienda pequeñita. Eh, ¿Tenías experiencia? La, de cara la, la experiencia yo tenía, porque yo vendía pantalones y ropa de camisa de caballero, me gustaba me gusta tratar con el cliente, entonces hablé con una persona que era un jefe de un hipermercado, y dije, ¿hay un puesto de trabajo para mí? Sí, Jesús, ahora mismo. Y entré. O sea, por networking que se dice ahora. Ahí está. Con contactos o boca, boca a boca. Por es boca lo que se boca. Dice ahora mismo. Y entonces yo entré tan contento. De momento llevo con ellos 30 años y tan a gusto O sea, entraste y se te han pasado 30 años. Y 30 añitos. Ha pasado. que Ya tienes tu sueldo ahí asegurado, ten, ¿no? Eso es lo más importante que nosotros tenemos. que a último de mes tenemos mi sordecito. Paga, pagan, pa pagan bien. Pagan muy bien. Muy bien. Y luego te explican las condiciones de trabajo. La eh, ilusión que hay es trabajar y subir de categoría. ¿Qué significa? Que tú entras como reponedor y luego vas subiendo la escalera poquito a poquito. Y si tienes ilusión, bien, que no, pues te vas y ya está. Saludo a todos los que estáis ahora en el chat, ¿vale? Y ahora cuando acabemos la entrevista os respondo las preguntas que hay. Pero es que hoy, como estamos con Jesús, he querido aprovechar, traeroslo para el canal para que veáis cómo es el trabajo, y os digo, en un gran centro comercial en España a muchos de nuestros freeliners jesús le interesa saber si hay trabajo para extranjeros Sí, tú están vienes, contratando gente de fuera viene gente de fuera que venga con papeles eh, los contratan pero claro depende también si el hipermercado necesita un puesto de trabajo hombre yo he estado viendo aquí que hay muchas ofertas pues mira os leo algunas ofertas por ejemplo, aquí dice que van a crear 150 empleos en un nuevo centro comercial que va a hacer tu empresa, sin decir el nombre, en otra sí. ciudad de España. En Madrid pone. Ese es buscarte es la un... zona de, de oferta de, de empleo o la que dice Luis. Poner trabajar en centros comerciales. Eh, trabajar en centros comerciales no o buscáis, metéis el Promo, currículum... Promotor de productos lácteos. Claro. Depende eh... también ya del puesto que quieras hacer o tengas tú también una experiencia responsable de, que... de calidad de alimentación claro. es que depende también ya de los estudios que tengas también saca para y la todos ca... los tipos de estudios es desde un reponedor que no hay que haber estudiado nada hasta un simple director único de mercado que puede haber también pero bueno depende también ya de las cosas no, no me estoy quedando prilines porque jesús me ha pedido que no diga el nombre del gran centro comercial no, es que... pero poner buscar trabajo centro comercial ahí está Ahí está. que escucha que extranjero gente de fuera de españa sin contratan. ningún problema yo en mi empresa hay gente extranjera trabajando de cajera de reponedora de administrativa de variado ¿Qué has aprendido en todos estos años pues ¿y? yo he aprendido mucho yo he aprendido que el cliente hay cliente bueno como clientes malos pero los clientes hay que tratarlos bien lo primero que tú cuando vas a entrar o entra un cliente a un hipermercado que es atenderle bien para que para que vuelva otra vez y tú sepas que tengas un puesto fijo en la empresa porque si la mitad tú le tratas mal llega un momento que la empresa se va voy a saludar a los a los PRIXLINERS que están ahora mismo en el directo sí. oye el que vea el vídeo y que no esté suscrito ahora mismo que se suscriba y le da la campana porque como os digo siempre Prislines siempre emite en directo y así podéis preguntar cómo hacen ahora estos prislines que nos están viendo en un live vale y si os gusta el vídeo darle un like Hola Federico, hola President Now, feliz de luz, saludos desde Sevilla España, Federico Buenos días, Natalia David, saludos a todos ¿eh? los que nos veis ahora y los que veis luego el vídeo. ¿Se puede trabajar en un centro comercial sin papeles? No, no Se piden por, papeles, ¿no? Piden papeles o porque date cuenta de una cosa, si tú sin papeles la empresa no te coge yo no creo que, que el centro comercial por él pues, le daría igual pero el sí. estado no le va a dejar y le está. pondría una multa y entonces no puede ahí está hay que venir siempre con papel pero por eso los PRIXLINERS tienen el, el, el, el, el, lo de la tarjeta roja claro. que en seis meses ya tienen papeles y entonces si oye puede... incluso oye he hablado con una colombiana que va a venir la semana próxima al canal mm. que me ha dicho que ahora ya te la dan directa para trabajar Última Entonces, novedad, Prilines. Es la novedad que pues hay ahora. Una de roja, aunque vengan sin papeles, ya claro. lo regularizan y, y ya luego podrían ser. Poquito a poquito va a un centro comercial y puede trabajar. No, te lo juro, me dijeron que ahora ya la van a dar, pero les daban una de seis meses y sí. luego otra para trabajar. Y luego ya de un año también ¿no? más. O sea que lo suyo es regularizar. Regolescamiento el... de papeles. Y eso está claro. Dice, Federico no dice lo mismo, contratan gente en negro. No, primero te tienes que regularizar, no. Federico. Hay que Insisto, el Estado no deja a una empresa contratar a nadie en negro. Pero si os veis los vídeos que tenemos en el canal, ahí os, os explico cómo podéis regularizar vuestra situación. Incluso aunque hayáis entrado como turista. ¿Vale? Y así acabáis legalmente y podéis trabajar legalmente en una. Con ilusión y con un Y sus si compañeros de Jesús. Ahí por está. Por ejemplo. A ver, más preguntillas. Mm, Natalia Dávila, saludos desde Colombia. Saludos a todos. Eh, nos dice el President Merou tenía una duda acerca del asilo yo solicité protección internacional y la cita me la dejaron hasta el próximo año ¿Qué puedo hacer únicamente esperar pues no presidente no vete a la comisaría esta que dije el otro día que creo que es la de aluche que está en madrid y ahí te la dan en el momento la cita ayer hablé con una chica de colombia que tiene ya su cita y me dijo eso que fue a la comisaría de aluche y se la dieron Mírate el vídeo eh, el, el, el penúltimo vídeo que tenemos, ahí os dice, os decimos la comisaría exacta, pero vamos, de memoria creo que es la de la lucha. ¿Vale? Y ahí te la dan en el momento. Es que tarda mucho en darles la cita. Porque ¿Eh? saben que en cuanto les dan la cita ya va para adelante. Ahí está. Y el problema es que hay mucha hay mucha gente que quiere papeles y cosas y claro, y tardan un poquito, poco a poco va la cosa. Para trabajar legalmente, nos dice Joan Daniel dice para los latinos sin papeles dan trabajo te dan trabajo cuando te regularices esto siempre lo digo que hay que regulación hay que tener los hay que papeles que consejo les dabas muy bueno Yo para como... al venir a españa que vengan con el certificado que vengan con un certificado ya hecho de directamente desde su país porque jesús tiene un amigo en inmigración aparte claro. Entonces, en un gran centro comercial y me dio el consejo para que os Entonces ya directamente. directamente lo que tenéis que tener vosotros es buscar allí en vuestro país que ordena vosotros ya directamente los papeles allí a vosotros y luego ya venir directamente a, a españa o donde queráis ya legales directamente y ya no tienen ningún problema muchas gracias giovanni por, por los comentarios a todos los que estáis muchas gracias caterina reyes buenas tardes Luis. me gustaría saber sobre empresas de call center españoles que de pronto contraten desde colombia buena pregunta caterina porque el vídeo que eh, hice el domingo pasado en directo como siempre eh, la chica que entrevisté eh, está trabajando en un call center vale lo que pasa que estaba en madrid Ajá. en madrid hay mucho trabajo también de call center. muchísimo eh, que contraten desde colombia antiguamente sí verdad antiguamente lo que se hacía que, que, estaba mucho que estaban buscando gente de fuera y entonces qué hacían aquí en españa se pero, buscaban fuera de pero diciendo. ponían los call center en colombia mandaban a buscar gente para acá, que ya empezaban a buscar gente para que venían aquí a españa a trabajar hay no sé alguna empresa voy a tomar nota porque ese también es un buen tema lo tomo para un nuevo vídeo vale caterina el trabajo de call center para trabajar desde fuera porque desde españa vamos el vídeo anterior el del de trabajo en los pueblos no el anterior trabaja aquí en Madrid en un call center. Además ha sí. trabajado ya en tres porque está buscando el que a ella le gusta. Sí, que tiene que le gusta ella, Sí, el que le gusta a ella. ¿no? Sí, el, el, gusta pero, a ella. Estuvo, el tema es, mira, estuvo trabajando en ahora está en AXA Seguros, estuvo en Línea Directa, en un call en Línea Directa. A los dos meses la cambiaron, se fue a Mafre, no le gustó mucho allí el trabajo y ahora está muy contenta en AXA Seguros. Okay. Está, ha recorrido bastante. Ha recorrido bastante algún consejo que le quieras dar a los pues mira ya que estás aquí como mi invitado <risa> canal ¿eh? consejos que le doy mira consejos que el que quiera trabajar hay trabajo aquí en supermercados o en tiendas pequeñas porque vamos a ser claros ahora mismo lo que piensa la gente dice bueno un centro comercial quita puesto de trabajo a las tiendas pequeñas pues no y hay trabajo en los centros hay, comerciales hay Claro. Que estás ahí trabajando? Yo sí, yo... Que hay trabajo? ¿Hay trabajo. ¿Entra gente a trabajar? Ahí entra gente para trabajar con la ilusión pero claro si no entras con ilusión no vayas a trabajar vamos a ser claros hay que trabajar con ilusión y decir bueno yo vengo a trabajar siete horas pero sé que a último mes tengo mi dinero y sé que tengo para vivir aunque sea poco mucho pero hay para vivir ¿Qué le dirías a Benita Pérez Cabrera que nos está diciendo, hola, para venir de Argentina legal, ¿cómo puedo conseguir un contrato de trabajo? Gracias, saludos desde Argentina. Pues mira, de Argentina tienes que. ¿Qué le dirías a ella? Yo le he repetido Benita antes... Pérez, gracias por yo, la pregunta. Yo lo he repetido antes y lo he comentado. Ir a vuestro país, a la embajada vuestra, pedir los papeles y ya directamente venís aquí a españa al consulado al, al consulado, consulado en españa directamente en... y hablar con ellos mira oye yo quiero ir a españa y ya directamente se Hombre, de acuerdo también vale, aparte de esa que es una buena bueno. ir al consulado y tal bueno. otra es buena te vienes como turista y te matriculas como estudiante en algún centro autorizado aquí en españa aquí. y entonces puedes trabajar claro en Pero prácticas que se dice hay dos la que comenta luis o la que comento yo claro y claro porque en argentina no puedes pedir la tarjeta roja no no no no es que bueno, hay más hay seis miraron los vídeos que hay abajo hay siete, hay siete exactamente hay el venita hay mucho Mírate el vídeo que tengo de las formas de entrar como turista. siete me están diciendo por aquí entrar como tú porque ya tengo un vídeo en la cabeza me he hecho un experto siete formas de conseguir tarjetas de residencia y trabajo en españa aunque hayas entrado como turista. mira lo vas a Te ver Miras ver el vídeo y, el y cuarto, las guarda me las pones para el siguiente video. en el cuarto vídeo lo tiene puesto luis vale sí no pero es que hay varias formas sí, a tener un novio español o europeo fíjate sin necesidad de casarse ¿Qué, qué, qué, sin necesidad sí. de casarse que ese detalle es muy importante sí. un novio español? claro un novio europeo podría valer europeo. ¿De con que... un novio te vale porque tú dices que eres pareja de hecho vais a un ayuntamiento que no pida muchos requisitos que hay algunos y, que te piden vamos y ya directamente... te miran de arriba abajo pero hay Hombre. otro que les da igual claro. Te vas a un ayuntamiento de un pueblo con tu pareja, de hecho, aunque no se hayas casado, ¿vale? Y vaya directamente para trabajar en el centro comercial ya. Centro ¿Te regularizas? o en todos sitios. Nada, que la digan broma, pero es en serio, sí. Es también, una cosa ¿eh? que estamos diciendo, Hay que pero también hay que reírnos un poquito y tener la cosa un poquito de paciencia. Eh, Jonathan Salas, saludos cordiales, Luis, soy de Venezuela. Quisiera saber alguna fundación que ayude a los inmigrantes en Madrid. Gracias. Pues mira, Jonathan, la Cruz Roja está ayudando a los inmigrantes y ACNUR hace... ACACNUR -A ACNUR es la agencia es una agencia de las Naciones Unidas que está aquí en España, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y el, y el padre Ángel. Y el padre Ángel me están diciendo por aquí. Bueno, lo de ACNUR es eh, especial para ayudar a emigrantes en situación de que quieren buscar asilo político. Y el padre Ángel me están diciendo padre por aquí. Ángel. Padre Ángel en, en la... Cáritas. Cruz Roja, Caritas, acnur Padre Ángel y, y alguna más hay. Hay muchas. Y Unicef, Unicef también. Pero no, bueno, UNICEF pero, es más para los niños. Ahí está, para los niños. ¿Vale? Sobre todo para los que queréis el asilo. Vale, sí, bueno. Estas. Vale. Estas yo creo que son las principales. ¿verdad? La principal es la, la que. Saludos Darwin desde Honduras. Nos manda saludos. Okay. Eh, Joan Daniel. Vergara Giraldo, si le digo mal algún nombre, por favor, disculparme, que yo con la gafa ya... Eh, nos dice, yo tengo experiencia en atención al cliente, soy de Colombia y quisiera ir a España. Pues mira, en atención al cliente hay mucho trabajo, tanto en call center como presencial. Nos está diciendo Jesús. Mira, que hay unas empresas que son de contrato de horas, ¿qué significa? Que tú le invito, puedes entrar aquí. Y pides una sola para trabajar. Te la empresa te hay... las ofertas, prometedor claro, De degustación. Hay una que de se llama. Que dependientes que no... con buena imagen. Claro, ves, es lo que te estoy comentando Y sobre todo, buena imagen. Y bueno, si tienes experiencia de clientes. Y genial. si tienes experiencia, tú, Alemito, te pueden atender y te pueden decir. Te pueden hacer un contrato, te ven primero. ¿Cómo estás capacitado de atender al público? Nada más. Ilusión. ¿Garantizan los centros comerciales las bajas? Es que. Eh... Ahí se ha ido para arriba, Anur, alto comisionado de Naciones Unidas. Exactamente, como lo están diciendo por aquí en el chat sí. de Twitter. Soy islandés y me pone muchos problemas para crear, para crear un puesto de trabajo. Efectivamente, pues muy mal. Es que hay otro sistema, okay. exactamente, para venir a trabajar legalmente. Ahí. Si te contrata una startup tecnológica, aunque hayas entrado como turista en 20 días, te dan el permiso de trabajo. Pero tiene que ser una empresa eh, tecnológica. Ahí, ahí. ahí hay un truquito. No, es que me está diciendo sí, aquí no, alguien de Islandia, sí, no. dice me pone muchos problemas para crear un puesto de trabajo. No, pero pues que... si te podemos ayudar, ponlo en los comentarios, ¿vale? Busca Pixline en YouTube y pónmelo en los comentarios, amigo islandés. Agnur, os recomiendo sobre Agnur. todo para eso. Es que me he metido en el chat de Twitter ahora. pero es un momentito. Nos preguntaban aquí en Twitter, en line ¿garantizan los centros comerciales las bajas? Es que he visto lesionados trabajando. Hay ¿Lesionados no, no, no, trabajando? No, no. Aquí vamos a hacer. Vamos a ver. Vamos. A ver. Es una cosa que yo pienso que, que la gente está muy confundida. ¿Tú como trabajas allí dentro? Pues, ahora mismo estás trabajando? Dios quiera que no. Te rompes una pierna, eh, la empresa te lleva, la mutua nuestra, de la empresa de cada uno. Y la empresa te da la baja directamente y hasta que no estás recuperado no trabajas. ¿eh? Lo primero que te obliga a la empresa y te obliga luego también el Estado que te ven y te pueden meter la ti una multa y a todos. O sea que sí que garantizan sí, las... Sí, sí, sí. ¿Eh? Tú te pones malo y rápidamente no vas a trabajar. si ¿Sí, ¿no? Te dan la baja hasta que estés muy bueno para incorporarte a tu puesto de trabajo hermídez fernández buena tarde un saludo muchas gracias a todos ruth maiden me estoy perdiendo ya por dónde va el chat las preguntas insisto las que están pendientes de los comentarios en el siguiente vídeo lo voy a dedicar solo a resolver dudas vale Creo que como estaba jesús el preferido que diera su testimonio ruth maiden por cierto bendiciones y mucha luz por todo esto que haces ayudando a las personas y tu valiosa información para nada Ruth, aquí estamos todos para ayudarnos ¿Vale? Y hay, veces... hay que ayudar a uno y a otro. A unos y a otros. Hoy por ti, mañana por pues, claro, ti. Pues, ya te cuento una cosa: que si entre nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Marcela Zapata, una pregunta. Vi un vídeo de que se escuchan comentarios que van a cerrar las puertas a latinos, que porque ya hay demasiados que estamos invadiendo, o sea, que van a poner más requisitos. Pues mira, Marcela, no, no estoy de acuerdo. A ver, os explico. Europa, ¿quién lo está manteniendo? Pues vosotros. Claro. Y os digo Europa. Mira, España es la economía de Europa que más está creciendo. Y yo siempre digo, ¿por qué? Porque los políticos que tengamos no es que sean aquí ninguna maravilla, tampoco, Ajá. pues por vosotros. Porque aquí vas por la calle, aquí mismo ahora estamos en un sitio público y la mayoría de la gente es de fuera trabajando. Sí, es lo que, estamos, que, sí? lo que estamos mirando y en todos los trabajan mitad española y mitad fuera. A los estados le interesa que entréis, porque vosotros cuando entráis y os ponéis a trabajar pagáis impuestos, pagáis seguridad social ver, y, vamos, y esto y, es una cadena. Es Hay una dinero cadena. para acá. Qué Pasa que, claro, tampoco pueden dan, dan capacidad para, pues mira lo que está pasando ahora con la tarjeta roja que les cuesta claro. mucho, pero que el grifo no lo van a cerrar. Vayan poniendo trabitas, para Hombre, que haya el goteo más lento puede vai, ser, pero paso estamos? estamos ahí. Está, estamos, ahí está. yo voy a ir ayudando los trucos, los pues, caminos para lo... hacerlo legal. Por ahí supuesto, está, ahí está. Benita Pérez Cabrera, gracias, Joan Daniel Vergara, girado y para repoblación, si ¿sí dan trabajo sin papeles. A ver, no, la, el repetido. ayuntamiento oficialmente también te va. Ah, te, eh, os vamos a hacer. Voy a hacer con Susana la segunda parte del vídeo de los pueblos despoblados para hacer el tema este que os piden un nie, os piden un pasaporte. Lo vamos a, vamos a hacer una segunda parte de ese vídeo la próxima semana seguramente. Vale, estoy hablando con Susana y ahí lo aclaramos. Vale, eh, Angela ya flores. Buenas tardes. Muy buenos vídeos. Me, me, me, voy, me voy perdiendo, Jesús. No, tú por aquí, va, Vale, claro. por ahí vamos, ¿no? Sí. Ángela Yala flores. ¿Qué nos ¿Qué dice Ángela? Que, que ayude a los inmigrantes. Pues la que hemos dicho, ¿no? Acnur, es que en Málaga pon Acnur, pon Cruz Roja cuál era padre padre ángel padre ángel y Pon caritas caritas caritas, caritas está en toda españa caritas toda españa y sobre... caritas tiene muy buena prensa a mí me han hablado en persona eh, migrantes que sí. he hecho he entrevistado aquí podéis ver los vídeos Ellos en hacen... el canal y me han hablado muy bien de caritas que les han ayudado mucho que hacen un estudio primero y te ven cómo estás la situación de cada uno de Nica milano la tarjeta roja hay que pedirla nos pregunta si la puede pedir de colombia no la tarjeta no. roja la tienes que pedir en el país me decidiese en España, en España, porque hombre, la podrías pedir en Colombia, pero te tendrías que ir a la embajada de España en Colombia y es más complicado, ¿eh? El, lo, la tarjeta roja se puede pedir, claro, pero en la embajada de Colombia, de Colombia. O sea, española en Colombia, ahí y ahí va a ser más difícil. ya saltado a Dime. primer día. Saludos, hermanos. Siempre los veo y me ilusiona. Soy venezolano. Solo tengo pasaje para irme a España. Lo leo para que, como tengo aquí a la secretaria. Pero lo leo, Wilmer Díaz. Saludos hermanos, siempre los veo y me ilusiona. Soy venezolano, solo tengo pasaje para irme a España, pero no para los 90 euros por día. Quiero irme y trabajar en negro mientras en el campo. Mira, Wilmer, si solo no tienes los 90 por día, pues mira, te vienes como turista y di que vas a estar, pues yo qué sé, lo que te dure. 90 por día, no, es que a lo mejor no tiene por un mes. Pues 10 días serían 900 no. euros, o como de si pene. vas a estar cuatro días, Wilmer. Le dices 90 por 4, 4 claro. días. Y al día siguiente te vas a pedir el asilo político. Que a los de Venezuela y Colombia también, pero sobre todo a Venezuela os lo están dando a todos. Y Colombia yo creo que también. A sí, ver, con la tarjeta roja, insisto. Y con la tarjeta roja vais a poder trabajar a los seis meses legalmente. Y mientras, pues eso, te vas al campo o lo que sea. Y a poco a poco van ¿Vale? haciendo cosas. Pero es que para entrar como turista les piden también que traigan dinero. Hombre, claro. Entonces, ¿cuánto dinero les piden? Lo digo para que lo sepa Jesús y vosotros lo que no sepáis. Pues dice, te piden 90 euros por día. Entonces dice va a estar usted 10 días en españa viendo españa de turista pues 90 euros por 10 días tienes que enseñar que tienes 900 euros Viene en la cuenta o bien con los tres en billetes sí, o ya. que tienes una tarjeta o una tarjeta lo o voy a estar tres días de turista pues 90 por tres días para que veas cómo están las cosas antes eran setenta y tantos euros, ahora sí. lo han subido a noventa. No, claro, van agarrando más el puede. truco ahí es estar, decir, bueno, voy a estar pocos días. Voy a estar tres o cuatro Te días. Pero lo ¿no? que estáis de Venezuela y Colombia, de verdad que os dan la. Vamos, ayer hablé con una chica de Colombia que la acababa de solicitar. De aquí, Ojo, ¿no? eso no es que os den el asilo. Ahí os eso. dan Os, os hacen la, la petición de asilo, la tramitación. Y eso te dan una tarjeta roja que puedes trabajar. Sí, que te dan ellos una cosa aproximadamente claro. para que luego a... Que te den el asilo no será otra cosa. Y va a tardar dos o tres años. Sí, Pero sí. ¿dónde está el truco? Que es legal. Pues que entre que te lo dan o nos dan, pasan los dos o tres años mientras el está trabajando. Te claro. han dado la tarjeta roja que es como que te lo están tramitando. Mm. Y aunque luego te lo denegaran, como ya han pasado tres años, puedes pedir ya por arraigo. Sí, ya directamente con... Claro, que eso les insisto. No, está bien, está El que bien. no haya visto los vídeos, que se los vea. Está bien eso. Martín Santiago, si entran legal... No, si no entran legal no te dan nie. No dan nada. No te dan nie. Hombre, si algo les dan... ¡Ay, qué malo eres, Jesús! Sí, sí. ¿Les dan medicina? ¿Les dan? sí pero bueno <risa> Qué malo. pero bueno es y si tenéis la tarjeta roja os dan también pues eso tema de medicina claro. tema de abogados y, y permiso luego, para trabajar y luego tienes un abogado de oficio no sí. te... su estancia pasa los 90 días si su estancia pasa si si si sustancia lo del NIE mira lo voy a apuntar también para el nuevo vídeo vale oye que antes de que se me olvide que ya vamos a finalizar el vídeo los que queréis ver las ofertas que vamos publicando en el twitter de Prixline las voy poniendo vale Algún día las leo también por aquí, pero así como vamos sí, a que tiempo no. ver... Martín Santiago? Martín Santiago... no sé lo que has preguntado. No, no, que te está, te está sí. diciendo. Vale. Escucha, Gilberto posolini buenas tardes, ¿cómo están? Tengo 55 años, soy europeo comunitario, vivo en Venezuela, me desempeño como panadero, contratan a personas de mi edad jesús cuántos años tienes si se puede saber yo si se puede saber yo tengo aproximado eh, si no quieres 52 pues ahí camino así que Alberto, él tiene 52 y está contratado para 30 años casi para 30 años llevo ya con ellos tema de panadero hay trabajo en hay para todos, también hay panaderos reponedores electricistas, mecánicos España para trabajar la edad no importa mucho ya no importa el no? pues... además a las empresas si discriminan por la edad las castigan lo que ¿eh? lo que he comentado y es ilusión de trabajar exacto gilberto si tienes ilusión de trabajar da lo mismo que tengas 55 que como 60 si 18 Hombre. mientras tengas ganas de trabajar mientras y mientras que tengas ilusión y trabajar pasa que claro luego está la capacidad Yoan de daniel vergara giraldo y si no dan asilo no le dan la orden de salida joan daniel te tengo que regañar no te has visto los otros vídeos he dicho mil veces que aunque no te den el asilo no te van a expulsar no te expulsan como mucho te dan una recomendación de abandonar españa pero no te obligan a que la abandones es que... Insisto, En denegarte el asilo van a tardar dos tres años a los tres años que lleves aquí puedes pedir eh, la, la residencia legal y el permiso de trabajo por arraigo que se llama Ahí está. si no te dan el asilo no te van a expulsar tranquilo no, y lo que te No, no, como dicho, te dan la invitación claro. de que abandones, que abandones España. Pero no, poquito, no te ponen en la frontera. Te tranquilo. dan imagen y es y, ta y tardan y y dos, tres años. Y es que a los claro. tres años, lo repito tanto porque es muy importante, a los tres años puedes pedir ya por arraigo. Mire, ya llevo tres años, pidiendo el asilo lo que sea, pero llevo tres ya años. Ya tengo ya. Y luego ya te han hecho un Te regularizas recordando. por ahí. Juan José Marquina Coca, ¿cómo puedo ir legal a España? Vale, Otro claro. que no se ha visto los vídeos juan José, te mira los vídeos y las dudas que te quedan en el próximo live voy a intentar dentro de 48 horas me las preguntas tienes 48 horas para verte los vídeos wilmer díaz gracias hermanos además soy activista político y sí, abogado y he sido perseguido político pues ahí lo tienes fácil ha sido perseguido político wilmer sí o sí sí que tienes garantizada tu estancia aquí bueno, eh, Giovanni, no te rías. Faltó la chica del perro. Voy a hacer con Susana eh, otro vídeo sobre el trabajo en los pueblos. Sí. Es un tema muy interesante. Es un tema estamos que estamos preparando la segunda parte. Traeremos al, al perro, Giovanni. joan Daniel Vergara Giraldo, muchas gracias, Luis. Sí que así que he visto los vídeos. Pues cuál era la duda. Si no dan el asilo, no le dan la. En uno lo decía. Pues nada. Perdóname, Joan. Si te has visto los vídeos, te pido disculpas públicamente. Sí, pasa que no os claro. preocupes, que si no dan el asilo, no se expulsan. Como mucho, bueno, si no te dan el asilo, pues no te lo dan, no pasa claro. nada. Es que no, no, no te expulsan. Eh, insisto, y en dártelo o no van a tardar dos, tres años en responderte. Insisto, te pides ser por arraigo. Y mientras has podido trabajar, mientras lo han estudiado, si te lo dan o no, has estado legal. No, el derecho no. a, a salud, a abogados. Y Abogado y para todo. Martín Santiago, viví allí en España hace nueve años, en Ponferrada y León. Soy de Argentina, tengo ni español. Para volver tengo que pedir recuperación de residencia permanente, no es fácil. No es tan fácil, claro, a ver, nadie decimos que sea fácil. Dice que no es tan bueno, fácil, ya hay, lo sé, hay mucha burocracia. Hay mucho eso, papeleo, muchas claro, cosas y a poco. Por eso me gusta haceros este vídeo. Claro, para que vaya un poquito más explicado claro. y que te manejen un poquito. Jesús, ¿quieres añadir algo más como conclusión? El trabajo en centros comerciales, yo, donde estamos ahora mismo. Yo ilusión que hay lo que ¿Qué le eh? dirías a los prilines? Yo lo que les digo, si entráis en un supermercado, que vengáis con ganas, con ilusión y con ganas de trabajar. Y que no perdáis la oportunidad, como está perdiendo mucha gente cuando no voy a trabajar y luego ya se van. Primero ilusión y ganas. Y ya verás qué bien va la cosa y me alegro estar con Luis y compañía y cualquier cosita estoy a vuestra disposición. Muchas gracias pues ya los, los, los, las dudas que os surjan ponerlas aquí abajo en los comentarios vale insisto el que no esté suscrito todavía que se suscriba que le da la campana que siempre emitimos en directo si alguno lo escucha en spotify que le da el corazón verde y decírselo a alguien a personas que vosotros conozcáis que les podamos ayudar vale sobre todo os queremos dar motivación quitarle hierro al asunto sabemos que no es fácil venir son unos valientes, porque sí, lo difícil sí, es salir de tu zona de confort, salir de tu país, Ahí irte está. a otro país que no conoces, a buscarte una vida mejor para tus niños. Que me ponéis alguno de los comentarios. Por eso, pues os estamos apoyando, os estoy apoyando, y todos ojo. los invitados también. Y decir que sabemos que no es fácil y sabemos lo que estáis haciendo. Por eso os hago estos vídeos, para haceros un poco más suave y daros la información de primera mano. Vale, eh, todos los comentarios pendientes van a ser respondidos. Vale, insisto, Hoy quería dar realidad dar Jesús. Consigo. Un último de Aida Elizabeth. Buenas, señor Luis. Muy interesantes su información. Le deseo mil bendiciones por la información, por la ayuda de los inmigrantes, como es de mucha utilidad. Gracias por su consejo. Muchas gracias a, a ti, Aida, y a todos vosotros. Bueno, que muchas gracias, amigos. Escucha, que el siguiente vídeo va a ser de todas las preguntas que tenemos por preguntas marcela zapata sugerencias por favor haga emisiones con personas que hayan logrado ya los papeles por arraigo social vale vale muy buena su sugerencia marcela buscaré invitados con arraigo social lo haré que prilines muchas gracias gracias en directo es de madrid chao chao tener un buen día no, espero veros a todos en el próximo vídeo ¿eh? chao chao chao